¿Qué está pasando aquí en esta casa? Me está dando miedo y miren que eso es raro O sea, ya que algo me esté dando así como Escalofríos Primero que nada llegué aquí a la casa Y, y mire la perrita corrió conmigo así Y ha andado tras de mí y de hecho Ustedes han visto en videos pasados Que tiene ya varios videos que quiere estar aquí Conmigo mientras estoy grabando, de verdad Yo, yo no le digo, ve métete conmigo aquí en el cuarto Nada, nada ella nada más quiere estar aquí y se me... O sea, se siente y se me queda viendo así. Como, no sé. Y ella es muy protectora. fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Espero que les haya gustado el nuevo intro, la nueva portada del canal. Si no se han dado cuenta, ya cambiamos portada aquí en YouTube, en Facebook, en Twitter, en todos lados. Porque ya estamos oficialmente en lo que es el mes de Halloween. Eh, o sea, Día de Muertos. Pues también ya ven que yo hago como un especial de Halloween. Día de Muertos. Lo cual, eso quiere decir que en todo este mes... Va a ser contenido exclusivamente paranormal, o sea, paranormal, paranormal. Yo creo que lo van a disfrutar bastante, así como, ya saben, yo disfruto hacerlo. Por fin. Ahora, quiero que vean una cosita primero. Uh, no sé si han dado cuenta en los últimos videos, pero Milly la perrita, que es de mi mamá, anda como muy pegada a mí. Y no todo el tiempo, o sea, ella sí, o sea, obviamente la queremos muchísimo y todos somos muy apegados a Milly y demás. Pero últimamente, siempre que voy a grabar, veanla ahí anda, es, quiere estar aquí conmigo en el cuarto. Y no hace ruido ni nada, simplemente quiere estar aquí como viéndome. Y ya les había platicado que ella es media protector, entonces realmente no sé si ella sienta, vea algo, por lo cual aquí quiera estar conmigo. Lo cual eso no había pasado, si aparecía en uno que otro video, pero últimamente ha estado aquí. Incluso, déjenme ver si pueden ver, ahí está Fígaro en la cama también No sé qué está pasando, tal vez todos quieren estar con Chucky conmigo Y justamente hoy que llegué a la casa, no hay nadie, eh, mi mamá no está Entonces eh, pues vengo a cuidar sus mascotas, o sea, grabo, estoy con las mascotas y demás Y... Se escuchaba como si soltaran una pelota pesada aquí en la parte de arriba, pero ya no supe, o sea, subí a ver y pues no. Lo, o sea, Figaro y Mili estaban ahí abajo conmigo, entonces pues quién sabe. Pero bueno, el día de hoy les traigo una recopilación de videos creepies que yo me encuentro en TikTok. Estos videos, curiosamente, me aparecen a partir de la una de la mañana, ya que yo ando ahí como dando scroll a todos los videos y demás. Me aparecen puros de estos videos, entonces seleccioné cinco que yo les voy a traer Ok, hablando de cosas raras Me acaban de pausar el video dos veces No me dejaban grabar ¿Qué está pasando hoy? Ok, ustedes lo vieron Literal, no hay nadie Como les decía, eh, tengo cinco videos que me aparecieron en las madrugadas, ahí es cuando me salen videos creepy's y los vamos a estar analizando juntos, ustedes y yo. Y necesito que me digan al final del video si ustedes quisieran que indagara más un poco en algunos de estos videos o en varios. O sea, si les gusta uno más que quisieran saber un poco más a fondo del caso, pues díganme en los comentarios. Ahora, aquí van a estar apareciendo mis redes. Recuerden que por Halloween va a haber un montón de contenido en todos lados. Historias de Instagram, TikTok, um, Twitter, Facebook, en todos lados. Así que les recomiendo que me sigan por allá para que se enteren como de todo, ¿ok? Y pues si hoy nos suscribimos, tan fácil y sencillo, no les va a pasar lo que me acaba de pasar ahorita cuando estén solos, si se suscriben justo ahora, ya, ya nos va a pasar Y si conocen a alguien que no conozca este canal y se lo enseñan y le gusta, pues les voy a dar un perrito y un gatito protectores para su alma y, no se lo el diablo. y ahora sí, vamos a comenzar con este video después de esta problemática intro, vamos ya este primer video, fíjense, es un, es un video eh, larguito, es de casi 3 minutos. Lo voy a poner aquí al lado mientras yo se los voy a estar contando, ¿ok? Porque pues está en inglés, entonces básicamente pues no tendría sentido que ustedes lo escuchen y después yo se los traduzca. Pero bueno, aquí esta mujer está diciendo que está pasando por algo muy raro. Pero dice que curiosamente es el peor de sus males. Y cuando sepan qué es, es como, ah, ok, ya me imagino los demás males El caso es que decía que por allá por el 2007, su abuela ya estaba eh, como muy viejita, muy enfermita Y ella fue a su casa como a cuidarla El caso es que su abuela estaba en su cuarto y ella estaba en otro lado de la casa Cuando escucha que su abuela le empieza a gritar, o sea, a gritar por su nombre Y le decía que viniera, que viniera, entonces ella un poco asustada va y le dice ¿Qué pasó, abuela? ¿Qué pasó? Y que ella estaba como tapada así con, con la cobija con la sábana hasta acá, estaba acostada en su cama Y que le decía, dile por favor que se vaya, dile por favor que se vaya Y estaba apuntando a hacer cierto lugar Obviamente la chica del video entra y pues no había absolutamente nadie Y que le decía así de que, abuela, aquí no hay nadie Sí, ahí está, ahí está el señor todo vestido de negro, por favor dile que se vaya Me está asustando Pero ella estaba llorando, o sea, la abuela estaba llorando y estaba muy desesperada Entonces... Lo que procede a hacer la chica del video es así como decir, hacia el aire, porque pues realmente no sabía a qué le estaba diciendo. Le decía, tienes que irte. Entonces dice que la abuela literal hizo esto. O sea, con los ojos como que siguió y justo puso sus ojos en lo que era como donde están los pies de su cama. Y otra vez dijo, no, por favor, dile que se vaya, dile que se vaya Pero así como que se tapaba mucho y estaba muy asustada Entonces la chica vuelve a decir, necesitas irte, la estás asustando, vete La abuela volvió a hacer esto, así como seguirla con los ojos Y hasta que ya, o sea, su vista llegó a la puerta y que le dijo Ay, muchas gracias, es que la verdad me estaba asustando muchísimo es, es, Esa figura toda negra que estaba ahí me asusta mucho Y ella así como, ah, ok bueno, entonces, un año después, eh, su abuela pues ya fallece. Ella estaba en casa de sus papás, dice que estaba en el basement, en el sótano. Estaba sacando del congelador unas pizzas y sintió como alguien muy alto se puso como aquí, como que se le recargó en un hombro. Y ella dice que dejó las pizzas y dijo, bye. Y que efectivamente desde esa vez no ha regresado a casa de sus papás. Incluso le pasó otra vez con su hermana. Algo así, algo parecido. Ya platicando con su mamá, le dijo, oye, es que fíjate, nunca te platiqué, pero pero mi abuela, eh, yo la estaba cuidando esa vez en la casa y me dijo esto y esto, y que la figura, no sé qué, pues sí, como que me sacó de onda. Lo que procede a contarle la mamá de la chica fue literal hacer cara como de... Ok, creo que ya te tengo que contar, y la chica olvidó así de que, ¿de qué me estás hablando? Y que ella le dijo que cuando ella era chica, decía también que se asustaba, no quería ir al baño, no quería levantarse de su cama en la noche, porque veía una figura negra. Ahora, curiosamente, la abuela de la chica cuando estaba enferma, estaba en el mismo cuarto donde ella dormía. Es decir, que era el mismo cuarto. Oigan, ¿no te está moviendo la cámara o es mi imaginación? Es decir, que la chica cuando era niña dormía en ese cuarto, cuando su abuela se enferma, su abuela se hospeda ahí. Es decir, que están en la misma habitación donde la abuela decía que me está asustando, dile que se vaya. No sé qué está pasando hoy, se los juro Ya me estoy asustando El caso es que era el mismo, la misma habitación de la chica Cuando era niña que decía Veo una figura negra que donde estaba la abuela Donde se asustaba y lloraba porque estaba una figura negra Entonces, ¿será la misma? Yo creo que sí Ahora, vámonos al siguiente Este me salió, mi hermana ya me lo había pasado pero lo vi muy de noche entonces como que se me perdió. Ellos ya reportan que hay fantasmas en su casa y que le pasan un montón de cosas que les mueven cosas. Incluso cuando está el video se escucha, o sea, de que está haciendo la voz por aparte y dice, "Esta es la vez que captamos al fantasma en cámara así fuera de la casa y que tuvimos que actuar como si nada estuviera pasando por la niña para que no se asustara y chequen este video por Dios santo." When you finally get the ghost on camera. Gotta play it so the baby doesn't O sea, la cara del papá es así como sí se asusta, pero Conserva la calma, ya saben, por esa situación de que está con la niña. Y leí varios comentarios que decía así de que esta es la prueba de que los fantasmas no solo están en tu casa. O sea, te siguen a donde sea. Yo ya se los había dicho, pero aquí una prueba. Están donde sea. Porque pues te pueden estar observando literal en este momento, tú no sabes. Este video sí se los voy a poner completo para que ustedes lo vean. Sinceramente... No creo, o sea, la descripción dice que lo grabó hace un año, ¿ok? Y que eh, era un celular viejo y luego lo volvió a encontrar y ahí tenía ese video. Se escuchan las voces de los niños muy, muy pequeños, o sea, unos 10, 9 años máximo. Entonces, se me hace muy difícil a mí pensar que es actuado, que es fake. Véanlo por sus ojos y ahorita vemos qué onda. Estamos aquí en la casa de mi bisabuela, se fue la... ¿Qué es eso? Se fue la luz... Esta eh, esa es la casi Porque ya, y, Dave, Dave, y mi mamá. Espérense. espérense. Y mi mamá y mi abuela se fueron al Oxxo a comprar velas por eso. Por lo que pasó de que se fue la luz. Y pues estamos aquí. Esas son las. Mi abuelito. Espérense. No sean chillones. No vamos a, no va a pasar nada. Y esas son las cenizas de mi bisabuelo. Porque pues, desgraciadamente, él ya falleció. Y, y el baño ¿Dale? está allá. El baño. Mi hermano quiere hacer pipí, pero el baño está allá. Y mi abuela nos dijo que cuidáramos. Mi abuela nos. Mi abuelo nos dijo que cuidáramos aquí su casa, en lo que ellas iban. Pero, espérense. Pero pues, el problema es que aquí no sabemos. Es, y pues. No tengan miedo. No pasa nada. Abuelito, si estás aquí, preséntate ante nosotros. Si estás aquí, preséntate ante nosotros. Somos tus nietos. como les dije, las voces se escuchan muy niños, muy niños, o sea aunque quisieran hacer un video actuado siento que está, o sea, no que no es actuado, los niños no hacen este tipo de cosas tan pequeños de ver y y genuinamente se escuchan asustados los niños pequeños que se escuchan al fondo, lejos de la niña que está hablando, que me identifico con ella así de que ya no sean chillones, o sea, conserven la calma en lo que todavía tengo yo valentía de irme a fijar qué es lo que está pasando, se sentía responsable yo creo por todos los niños pequeños y vean lo que le pasó. Como comenta, ahí están las cenizas de, sus, de su bisabuelo, la verdad no sé cómo se sentirá con eso. ¿Ustedes qué opinan? tendrían ahí la ceniza? ¿Les daría miedo? ¿Eh, ¿Sienten que sí influye eso con, con el video? No sé. Este video es como una exploración hacia un cementerio, ¿ok? La chica, súper, súper valiente, ve una sombra y se dirige así, como si nada estuviera pasando, a ver qué onda, mientras los hombres se quedan atrás esperando a ver qué le ocurre a la, a la mujer para, para ir a ver... Mira, mira, mira, mira. Uy, uy, uy. Allá va, allá va. Allá, allá, ya va, allá, allá pasó. Sarai, Sarai. Mira, mira, allá va. Uy, uy. Allá va, Ahí va, ahí va. Ahí va. Mira, mira, mira. Ya haces con valió madre. Póngale mm. el agarró? Sale, córrele. Ok, fantasmitas. Toma no sé qué número, porque yo no sé qué demonios está pasando el día de hoy. O sea, se para la grabación, se cae todo aquí, todo. La lámpara, este, la cámara. La perrita está como muy nerviosa. De verdad, hoy yo no sé qué fregaderas está pasando aquí. Pero bueno, vámonos rápido al último video. El último video, no sé si ustedes recuerdan, yo creo que sí. El caso de eh, Joshua, Joshua Luke, eh, ya lo tratamos hace un tiempo. Se hizo súper famoso, Dross, todos hablamos sobre ese caso. De que le estaban pasando un montón de cosas, de que se le abría el closet y se veían caras. Y que luego veía como en la escuela que alguien se asumaba, pero en la escuela no había nadie porque estábamos en plena pandemia. Bueno, me han etiquetado muchísimo en ahora los videos que sigue haciendo la esposa de Joshua. esposa, esposa de Joshua. Y aquí vamos a ver el último. No sé si ustedes quieran que haga ahora sí como que el caso, pero de lo que sube la esposa de Joshua. Pero aquí literal nos está diciendo de que eh, su esposo ya quiere separarse por la situación de que ya no aguantan, de que es mejor estar separados porque pues no saben si realmente quiere atacar a Joshua o a qué. Mientras eso, eso nos está contando... Se le empiezan a abrir las puertas del closet. Así que vamos adelante con, con ese pedazo de clip. Y díganme en los comentarios si quieren que haga como parte 2. Que es ahora lo que cuenta la esposa de, de Joshua. Así que vamos ya con los videos de Lucy que es su esposa. Y camino hacia el doctor. Yo le empiezo a platicar a mi esposo que cuando yo voy por el alcohol. Yo siento que alguien me estuvo deteniendo de las piernas y de los brazos. No sé si fue porque yo me puse a rezar por él en la noche que yo me meto a bañar me doy cuenta de que tengo en mis piernas y en mis brazos marcas tengo unos moretones ahorita les voy a subir fotos si se dieron cuenta hace rato que estaba sentada de aquel lado me levanté y me vine a sentar aquí porque también se abrió la puerta pero ahorita bueno, ya mejor sigamos con esto les voy a subir ahorita video de... de co no, mejor en un siguiente video les, les subo imágenes de lo que les estoy comentando de los de los moretones que me salieron. Y bueno, fantasmitas, estos han sido los cinco videos que me han hecho tener escalofríos estos últimos días. Díganme si les gusta este tipo de videos de recopilación, más como pues sí, analizarlos. Pero les digo, yo creo que más que analizar eso, analizar lo que está pasando aquí, no sé qué rollo, no... No sé. O sea, sinceramente hace mucho que no pasaba algo así en cámara. No tengo idea. Pero bueno, díganme en los comentarios ustedes qué opinan. Los quiero muchísimo. Nos estamos viendo al siguiente. Recuerden que pues ya va a empezar el especial de Halloween. Y que en todas las redes voy a tener como... Si encuentro una cosa por allá, hay cosas así. Y pues bueno, esténse muy atentos que ya empieza lo buenísimo. Los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente. Les mando mil besos. Espero no morir de aquí a que me vaya de aquí. Porque pues están pasando cosas muy extrañas. Les mando mil besos. Bye.